La reconstrucción de una cancha en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís, que se encontraba en total destrucción, fue iniciada este martes. mm <laughs> De acuerdo a los residentes, los materiales de la obra fueron donados en su totalidad por el diputado de la provincia de Duarte, Franklin Romero. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.